Nosotros hemos estado haciendo una recorrida, los inspectores han estado haciendo una recorrida en los distintos supermercados, como se hace semanalmente, eh, y bueno, las actas dicen que están cumpliendo dentro del 80%, que es lo que, te, que, que permiten, ¿sí? De todas formas, eso se hace un relevamiento y se, se eleva a Nación, ¿sí? y bueno, este, este programa eh, tiene el beneficio sí que el ciudadano sanjuanino puede bajarse la aplicación al celular y corroborar los precios o en el caso de que haya faltante puede mandar una foto y hacer el eh, la denuncia ¿sí? a Nación y bueno, y después son multados Bien, ¿Cómo es, cómo se llama justamente esta aplicación? Eh, precios Justos Precios Justos la, la pueden encontrar en cualquier plataforma eh, la descargan y bueno ahí pueden escanear ...los precios o sacar fotos a las góndolas... ...en el caso de que no estén los productos. En cuanto a lo que es... Eh, ...a lo que es carne... ...que son otros productos que no van ya como envasados. Sí, bueno, se ha, se ha venido controlando... Eh, ...han habido faltantes en algunos supermercados... ¿sí? Eh, ...que bueno, que por ahí... Eh, ...como son, son productos que vienen desde Buenos Aires... ...ellos reciben eh, cierta cantidad de kilos por, por semana... Eh, ...hay algunos que que los limitan sí y hay otros que, que bueno que les, les, no les llega en tiempo y en forma entonces se produce el, el vaciamiento de la góndola pero a los días ya lo, lo, lo están reponiendo ¿sí? eh, esta mercadería justamente cada, cada cuánto es que llega a la provincia una vez a la semana llega a la provincia eh, alrededor de los 700 o 600 600 y 700 kilos eh, a cada supermercado, sí, depende el, depende el supermercado y bueno, ellos tienen para venderlo de lunes a viernes, hay algunos supermercados en que les queda el producto y entonces los venden el fin de semana, pero eh, ellos tienen la obligación de vender de lunes a viernes